Muchachos he vuelto No estoy para ustedes, contra mí no pueden, yo ya estoy resuelto tiene pa' quedarme, pa' que va a ya están muerto Traten de imitarme y no de igualarme, yo ya estoy resuelto Cuánto tiempo has esperado, para que retomar el mic Sinceramente fue mucho, pero por fin llegó el mic, mic Sin comentarios absurdos, poniendo mi nuevo style Y el dedo de en medio pa' arriba, para todos los haters que me den dislike no aguantan la presión de este guerrero que sin espadarte y te mata. Perdónen pollito, pero es que te gallo cualquiera, hoy no lo maltrata. Tanto tiempo mirando a estos raperitos que mis pupilas se dilatan. Así que por más que se escondan, hoy ninguno a mí se me escapa. Sin tener un plan, derrote de tu clan, porque te man. Hoy Bien viene más que, que potente. Te ha dejado fan de orangután, que está balaban. la van. Siempre directo a tu frente. Te crees mi fan, por eso hablan y mierda tiran. Cuando me encuentro ausente, ¿Cómo saber dónde están, ahora que ya estoy presente. Rappero de mentira que solo conspira cuando tiran tienen suña con la cima, carició de rima por eso se orina al verme tarima, sobre su preso suspira enseguida el reto se expira con mis estructuras tengo una escultura con mi dura, sin una fisura soy la dictadura para tu basura ya tengo la cura y smile sin mal Honduras. yo sé que muchos se enfadan porque lo los millones no agrada porque les pega tan fuerte que sufren desde la grada. discúlpeme camarada sé que son rimas pesadas pero para que le quitan el seguro a mi granada quiere guerrear mi bro y se ponen de miedo no Saben que yo los cuento con fuego. Oh, My is back, you, know, Matando el duelo, voy. Quieren callarme los haters, pero les faltan huevos. Un suspenso inmenso se siente la atención palpable en el drill. Para muñecas delicadas como ustedes, encerradas en complejos de My Sin. Guarda silencio, calle en la boca para que no quede derrote Está hablando my singing. En esta masacre no soy fugitivo. Y si hoy quedan vivos, this is my dream. Dar mis letra que penetra tu mente frecuentemente. Si interpretas de manera correcta en la recta, papi, mejor lo me Tirar una respuesta, sé que te cuesta más destacar de, de un demente. Tengo tu carrera muerta, gane la apuesta de forma perfecta. Soy más que eficiente. Es suficiente por la cabina y te inyecto la mente con drill. La figura más potente, tu referente, tu presidente, el hombre de steel, de nuevo presente, más que fuerte, pero me mantengo. Chill. Los mitos son mitos y la leyenda no mueren, llámame King del Drill. Me fui por un rato no bato, sigue el maltrato, el verdugo soy yo. Quien tiene rap de campeonato y no solo el por rato, siempre el mejor flow puros niñatos en esto, pero sigo el low En la mía concentrado, no miro a los lados, no forma parte del show, show. Interés de la moda, dejen la joda Y lo digo de cora, vuelvan a Londres, Siguen buscando talento, pero están muy lentos y no saben dónde Cuando vienen empezando, te toman de ejemplo Se pegan, aprenden y luego te olvidan Nadie se escapa al pasar de tiempo Y donde lo merecen, los pone la vida A todo todos le llega su momento Y hasta la torre más grande se derriba su consciente se vuelve un tormento Y es quien te inyecta pensamientos suicidas Tuve que retirarme, pero todos nos dejen bandeja de plata mi hermano a no tener referente, su caída se hizo inminente, tarde o temprano. Tanto consejo le di a estos pendejos que mi tiempo fue perdido en vano. Y ahora vengo del futuro, es lo que hay: Martin McFly con el almanaque en la mano. <risa> <Que no se> <risa> <cuenta>. <risa> ya <risa>